Edu, este pa' aquí ahora. ¡La polla! ¡Qué mejor manera de empezar el vídeo! Soy con el ¿Qué dice mi gente? Vete pa' que a, allá, te a, a No, no, por he no. vamos a echarnos Se vete aquí, tú quieres que te <risa> ¡Que estamos eso? presentando! ¡Gaño! ¡Gaño! ¿Grabaste eso? Estamos ya en las 5 eh. la noche Pero aquí sí, está que que se grabado, tiene es. graba, no a ti Porque tú estás ahí, pero el gol no, está no, grabado no, no. Hace ah, tiempo no que no estamos por aquí Mira, hace tiempo que no se graba aquí sí, hermano, perfecto. pero... ¿Tara grabando esto? Es que si no, pa' Eh, ah, picante, ¿Hola? ¿Está lavando? Sí. Mira, para el tiro de calidad aquí o no? de aquí? Mira, no sé qué vamos a hacer, pero vamos a tirar por el tiro. Ya lo voy un reto. Mira, mi tiro de ahora salió en blanco y negro antes, como a continuación, ¿no? No, salió música de ellos. ¿Sí? sí, sí, sí, en plan a continuación, ¿sabes? Si quieren más, denle like, comenten, campanita. Ya me siento como los tiktokers. Y nos vemos en Twitch. En Twitch, no nos vamos a ver. Es verdad que no se puede decir Twitch en YouTube. Me da igual. Suena apoyo. Vamos a meter clips. Bueno, vamos a tirar a tiros y si, y si jugamos un rápido o lo que sea, ya lo digo ya yo por aquí. Sí. Entonces, juventud. Uh no, vale. ¿Listo? <risa> Bye. Di algo ahí para la cámara, di algo ¿Cómo te sentiste en la falta? ¿Cómo? Hazte más para abajo para la derecha ¿Cómo te sentiste en la falta? Con mi tipo mozo. mozo ¿Tu Camino, tipo mozo? Sí, bueno, yo tenía aquí pásame, pásame el clip de... Me vas a pasar el clip del, de la falta con ese ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! Está muy feo, ¿no? ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué Se ¿En esa falta? Mira, yo me sentí increíble en ese momento. ¿Y no? O se paró el mundo. Solo me veo a mí tirando. Tú con, con la, la pelota. En, en ese momento En ese escuchaste el silencio. Claro, muy hombre a André Qué loco. Sí, ¿no? Obre. ¿Y cómo te sentiste a puerta ahí? <risa> bien. Con un par de tiros de dedo? Que Vi que te metí un golazo ahí No, la... me jodí un poco. Del... Te jodiste, ¿no? Porque es que... Dios, es que sonó la mano. No, bueno, no, es que hubo un tirito. La deja poner así con volumen alto porque que <risa> se escuche. ¡Pot ¡Yo! ¡Oh! ¡Se hermano! Ahí va. Dios. ¡Vente a tu pueblo, Gea ¡Vente a tu Yo. pueblo! ¡Lo he por a rato. pero llegó gol No hay respeto Uzi, ¿no? No. no hay Señores, iba a poner un tiro de Uzi, pero complicado, porque me saltó el copyright, así que bueno… faca Antena 3! No puedo, no puedo poner tiro. Está ahí, no, no, yo creo que Él le pega fuerte, ¿no? Él tira a colocar. No, él tira a colocar. Tira coloca. coloca. Le la pierna ahí. Esas patas jaboneras. bordilla. Ya Es el tiro de Ener Valencia. Toca, mira esto. Es un tirito. Ojo el micro en el vivo o parezco gilipollas. No, eres gilipollas. ¿Sí? ⁇ Ñash. Ayuntamiento, de la reo ya no le gustó este vídeo. Yo, yeah. Mira, ojalá, esto sale en la piso y se va a hacer. Yeah! La polla, cabrón. Estás jetado. Pastería, si quieres. Solo veo tu remate. Ahí, ahí, se te ve. No, qué malo acabo de hacer. Me voy a tumbar en el caucho. Me voy a levantar en el caucho. Pero vaya, no bueno, estás grabando. Estamos moviendo la cámara justo. Se está grabando. Se está grabando. Literalmente se te ve como el balón hace. No se te va a seguir tirando. Mira, lo metí señores. señores. Mira, si se apoyan mucho el vídeo, se viene sesión de boloco. No nos copiamos de Salcedo y de toda esa gente. Poco ni el hombro, porque me va a caer a mí. Mira, Vinicius, Richard ¿eh? No, tío, era increíble. Dani Carvajal. Dani Carvajal. A verlo. ¿Cómo se coloca? Tengo la de ¿no? sí. ¿Cómo? Se regata todo el mundo, ve? ¿Yo con las piernas así? Sí, sí, sí. Se lo apunta para allá, apunta para allá. A ver, fíjate, pa. Me sale mucho, vamos a ver. yo, ¿cómo se Carvajal, al medio! Te ganas de pisarte el móvil, que te lo juro. ¡Tállate, te la pisas la cara a ti, como sigue despabilando! ¡Tax! ¡Tax no! ¡Tox! Yo no de porque no me gustó el de antes. cuenta al Villa, ¿Se llama este? Sí, este ha sido al bill. No, para al ¿Quién lo cuenta al bill? Vamos. ¿Y en el uno en la estatua de. ¡NIOOOOOOOOOOOO? Mira, voy a apuntar y quiero que ponga un temita de Blue Fire ¿Cómo pasa? Tres segunditos, un terminar de Blue Fire cuando me apunte ¿Cuándo te apunte? Sí, mira, ya Blue Fire Ya, pero eso no fue en tres segundos, eso fue eso... ¿Dos? Por la pausa Este motiro se lo quiero dedicar a una persona muy importante en mi vida Y se lo quiero dedicar a Juanes Sí. Blue Fire. el es pues seco. Seco seco. Eh... Sequito, Sequito, papá a ¡La esquichuela! ¡La esquichuela! papá! ¡Lo! que estoy ¡Lo! seco. Suba al perrete, Pedro, suba al perrete. Espérate, yo estoy viendo seco. Voy Está seco. Mira. Pedro, perrete, Pedro. Chiquita bomba. El guado atrás. El guado. El guado. El Señores Vamos a echar de penalti. Ese aquí es aquí porque se si ve más crema. Vamos a echar de penalti. A mí nadie me ha un beso. Hermano. Sí, claro, claro, el cámara. Está flotando, señores. Eh, la mosca esta, vieja. Ahí está, señores. Eh, penalti, esto crema. Graba el tiro de Gabriel Mundo. Tira, tira ahí. Vale, Víctor, es que todo sale mal. Que veo cuando no me lo grabas cuando lo meto. Mira, me va a la puerta para ¿quién quiere? Mira, sí. Me, sí. Yo, me, yo me envío primero. Víctor Mira, claro, sí. Ahí están, señores. A ver? ¿Qué ¿Qué Mira, la vamos, la puerta. La puerta. vamos a de los penaltis. ¿Cuántos tiramos? Uno. Yo no sé Uno, tendré, uno, bueno, uno no, no, cada uno. ¿Qué es que se tira? ¿Uno? Uno, uno, uno. cada uno. y cada uno y el que meta sigue de ronda hasta que con ganado. ¿Eh? Claro. No, pues como metan todos, entonces hasta aquí está la, 3 de la tarde. ¿Cuántas las y cuántas puertas? Contra las pilas. Contra yo lo había podido seguro. Y siempre he tirado de penaltis de toda la historia. Yo primero. Mira, pues yo último, como Ronaldo, con la presión en la ¿Transición? No, penaltis. como va a parar para penaltis en el me faltado calidad ahora. Calitas. No, no, no. Qué tía, te que ella a parar como a parar anda vale, era lo mejor. Entonces, lo demás es dejarlo. Vale, muy bien, gracias. Eh, ¿Qué pasa ahora? Eh... ¿tú qué? ¿tú sacando de Ay, venir... Obvio. Bueno, sacando ahí los peditos que nos quitaban la portería antes. Y bueno, vamos a hacer ti, ahora en fama. ¿Para qué? Porque es Contraluz, ¿sabes? Contraluz.mp4, ahí está. Sería grande, más calidad. ¿Víctor Señores, no? fútbol 11. Víctor, ¿qué acá te haces? Víctor no fue a abrir. ¿Fue Víctor? Eh, bueno, ya tenemos ya de fútbol 11. ¿La compuesta? Ha quedado. el otro día. ¿Está rando? ¿Alguno que haya ido a los mercadillos de enteró últimamente? Sí, yo, cabrón. <risa> Solo pasa por ahí todos los sábados, venga. Vas a ver si tienen ahí botitas de taco para comprar. Botitas de taco no tienen, pero mira, tiene unos pa. Sí. unos.. Sí. Oh, toma, que pena no está grabando. La voy está estaba grabando, sí está grabando, hermano. Sí. Ronaldo. ¿Sabes cuándo es Ronaldo? Yo creo que eres un poco Ronaldo de Speed. Que tenía la carga que parecía. Vamos, cracka. <risa> estaba crackado. Estaba craqueado, el hijo <risa> puta. ¿Cómo? Espera, espérate, te enseña. A la de Gómez Nauer ahí. No. ¿Cómo te enseñó Gomes Nauer? Ah, vale, la ¿Ves? La puse perfecta, la válvula. Mira, eso es un marido. ¿Y la válvula? A ver. Te abres aquí. Oh. Y ahora. ¡Darilo! No, me diría me suelo. Mira, ya el suelo. Chiquita bomba. Mira, ya ahora va a tirar el tiro, Miguel. Clásico. No. Para acabar el corner. ¡Oh! Me siento Rafa Filmaker ahora mismo, eh. sino que esto se ve más negro que que se va con un brillo, ¿eh? de brillo. Se va con brillo. Claro, porque el brillo no tiene. Mira, se te quedó pegado el balón. oíste, Ahora, Ahora, sí puedo hacer tiro Messi. Porque no están a uso, ¿sabes? A ver. el que Messi, Sí, el bulle. Bueno, vale, está bien, Edu. Messi. Está de lujo, compadre. Deberíamos decir algo antes sí. de tirar y nos vamos. Sí. Espérate, ponte aquí, este que tiro es contra fútbol, aquí. por el Fútbol Club ¿Cómo? ¿Repite alto un poco? Por el Fútbol Club Ayanga. Por el Fútbol Club Ayanga. Acá, acá salí aquí la presentación de Ale Pérez. La míretelo, foto, el, míretelo, ¿por míretelo. No, Acá salí la cuenta del Fútbol de Club Ayanga. De... Esto solo quiero dedicar a.. Sube la voz ahí. <risa> es que yo me cago en mi madre. Esto solo quiero dedicar a... ¿A, a mi equipo, a natal. Al árbol bonito. Árbol mi... bonito. Sí, sí, en la cantera y juega. ¿Cuál te el dónde es el árbol bonito? El árbol bonito, mira, la zona de Bordeaux San Juan. San Juan, te lleva el batón. Ahí, yeah, eh, zona. Yo... puedes dejar la pelota. Pero al fin le meto un doblete al árbol bonito. Eso es verdad. Claro, árbol bonito al árbol. Claro, al árbol. Dale, a ver si A ver si por ra, el ra, medio. A ver el medio. A se parte la rodilla, ¿qué vas A ver eh, Voy A hacer eh, mi tiro el medio. A ver si ahora pasa por el medio. Ahí ver A Ahí A ver Vale, tío, media hora para eso, tío, Yo se lo dedico al que... que decía que no iba a llegar a nada Sí, el profesor de latín no decía el nombre J.J. Flowers. Flowers Palparte, por enterado este, este se lo no sé. Espérate, porque esto va a ser ¿Sabes, ¿sabes el, el esto que da vuelta a la cámara? Atento Ah, vale Ahí va, tira no, no, no. Ah, ¿no era lo del TikTok? Ahí voy, ahí voy de nuevo Es que claro ya ahora tengo que Mira, es así <risa> Pero cuidado, pero cuidado que va para ese lado. Chiquita mierda de tío.